Bueno preparé este corto vídeo para explicar una de las utilidades de el google a una amiga y de paso se los paso a todos eh, bueno uno tiene que tener la cuenta de Gmail y acá dentro de la cuenta de Gmail aparece estos cuadraditos donde están todas las opciones de google de otros programitas que nos ofrece entonces uno de ellos es el google acá notas el google notas eh, es como eh, los sticks amarillos que uno pega en la heladera solamente que va a estar siempre en nuestra cuenta de Google y ahí uno puede tirar todas las, lo que quiera, las ideas y que entonces uno clique ahí en el Google Keep y nos va a direccionar esto siempre que abrir primero el correo electrónico de Google o la cuenta de Google, digamos, no el correo electrónico sino la cuenta entonces el Google Keep es eh, stick o notas con muchas más funciones, obviamente. no Bueno, acá hago una presentación general. Eh, aparece siempre crear una nota. Ahora van a ver. ¿sá? Y eh, bueno, acá por ejemplo hay unas notas que yo he puesto ¿sá? y me gusta ponerlas una a continuación de la otra. ¿sá? para abajo uno puede hasta salvar páginas de internet que le interesa y quedan acá guardadas y ponerle comentarios si uno quiere acá tiene esto que lo único que cambia es el orden o lo muestra así en lista o lo va a mostrar en cuadraditos de acuerdo a la importancia o que uno después va a mover le da no pero en este en esta presentación eh, va a aparecer así bueno el primero que estoy trabajando y después aparece eh, otros abajo ven que dice otros y puede aparecer uno ponerle colores, ponerle letras más grandes. En este caso, es una página de internet. Son todas notas que uno ha escrito ¿tá? o páginas de internet que a uno le interesa. Las guarda y les puede poner un comentario. Bueno, entonces vamos a ver. La máquina está un poco lenta, pero vamos a volver al otro formato vista en línea. ¿Tá? y entonces acá aparece, simplemente uno cliquea en cualquier lado pero bueno, creemos una nota, vamos a pinchar ahí, crear una nota y le pone el título a la nota, no sé, lista supermercado ¿Tá? y abajo va y pincha y escribe, no sé, eh, leche, espacio, pan o lo que sea cualquier lista, eh, café, entonces acá eh, uno puede si se para hay una serie de opciones que me van a decir recordarme. Si ustedes quieren que les mande un recuerdo eh, por correo electrónico, lo hace. Esto es si quieren agregar a alguien o mandar la lista. Esto es ponerle colores al fondo de la lista o una imagen. Esto es bajarla, si la quieren bajar como un texto para luego imprimir en la computadora. Y acá es más interesante, agregar nota... Eh, agregar etiquetas, hacer una copia, mostrar casillas, copiar bueno, lo más interesante es agregar etiquetas etiquetas en el Google es como palabras claves que uno puede necesitar por ejemplo, si quiere, ven, yo tengo ya etiquetas que es AFIP, inspiración, lista de supermercado acá ya estaba, personal, trabajo si yo le pongo acá, lista, va a aparecer ahí la etiqueta y si pongo acá, de las miles de stickers que tengo acá abajo eh, los busca más fácil ¿ta? Eh, por ejemplo, la opción es también ponerlos como lista, como está acá abajo. Ven que aparece un símbolo. Si yo cliqueo, supóngase que ya cumplí visita al traumatólogo, cliqueo ahí y lo va a mandar abajo, lo va a, a poner como tarea cumplida y ya me lo manda acá abajo subrayado. Ven. Mis tareas cumplidas parecen subrayados. Si uno no quiere eso, directamente los puede borrar. Se va a este lado, ¿no? Y en un costado aparece para borrar eso. Acá, ¿ven? Entonces, por ejemplo, acá. Con esto lo muevo para arriba o para abajo. Y con esto lo borro, si no me interesa. Bueno, a ver qué otras opciones hay en el Google Kit. Acá, siempre que aparece esto en Google, es un menú. Y ahí puede ofrecer opciones. ¿Ven? Las etiquetas que yo creé, recordatorios o notas. ¿Qué más aparece? Bueno, configuración y cosas que... No, no entiendo. Ah, descargar AP, esto es para otra cosa. Pero bueno, digamos, si uno tiene esto y tiene su celular, también le va a aparecer en su celular. Solamente instala el Google, el Google Keep en el celular. Eh, me borró lo del supermercado porque al finalizar, cuando uno va a crear, tiene que tenía que haberle dado lista. ¿no? Entonces, super, acá poner café. ¿tá? Y si se le doy acá, pone lista. Listo, perdón. Y habrá, lo habrá puesto abajo, pues yo le di prioridad a esto. Debe estar acá abajo. Ahí está. Ah, estaba acá lista de supermercado. ¿Tá? Esto lo que hace es fijarlo, en, creo que en el punto donde uno quiere. La fija la nota para que no se corra. ¿tá? A ver, la debe haber mandado arriba. Y si uno la quiere tener fijada en una posición. O lo fija o lo manda. Bueno, pero básicamente... Ah, lo que quedaba es, por ejemplo, avisos. Si uno quiere que un mensaje lo mande, eh, o me avise de algo, voy acá a recordarme. Y le dice, hoy, mañana, uno puede elegir la fecha y hasta elegir el lugar y me les conecta con el Google Map. Puede decir, por ejemplo, mañana a las 8. Seguro que esto se puede cambiar. ¿tá? Y... Eh, bueno guardar una vez y que uno quiere repetir todos los martes o todos los lunes que le avise algo pero bueno es bien interesante porque es como un sticker amarillo que va a quedar siempre acá e inclusive yo lo uso como palabras por ejemplo no sé eh, escribir algo nuevo puede ser ver películas entonces uno puede crear una nota que sea simplemente tirar una cosa que se tiene que acordar eh, Pagar sodero, o ver película, tal. ¿sí? Película, tal. Y entonces eh, puede agarrar y crear, como dije, las etiquetas. Por ejemplo, películas. ¿No? Crear una etiqueta, películas. Y uno le da enter o abajo crear y ya está le pone acá película, entonces esta solapa se va a ir juntando, como le dije uno puede ir acá tirando un montón de cosas, de ideas que van a estar todas guardadas siempre en el Google Keep ¿eh? yo tengo cosas viejísimas, cada tanto miro, tiro páginas de internet que me gustaron eh, ¿ven? bueno estos son ejemplos que el Google Keep le les explica cómo crear una lista cómo abrir cosas que uno desee guardar. Bueno, listo. Espero que les sirva. Hasta luego.